de la constante cósmica con el número de plan que es importante porque bla, bla, bla. ¡Ay, qué aburrido! Lo sé. Yo pienso que la profesora mejor debería darnos clases de gambetas. Uh, y la pasa. Y la toma aquí. Y la lleva allá. Y... Uh, uh, uh. ¡Oye! ¡Basta, Paco! Pache no es un balón. Pache sí que sabe sobre gambetas. Ha narrado las mejores jugadas de... ¡La alcanza, Juaco, ¡La sostiene! Paco intenta arrebatarla, pero Juaco avanza. ¡Amaga! ¡La pasa por arriba! Y... Sí, huele. ¿Puedes, ¿Puedes quitarle el balón a cuadrado? Sí. Si lo no logras, ganarás un balón con la firma del Rey de la Gambeta y su tarjeta dorada. Ven al Estadio Campeche este sábado 10 a.m. ¿Qué? ¡Oh, ¡Increíble! ¡Ese balón es nuestro, juaco, Gambetear a cuadrado será fácil. Pero, ¿gambetear a Cardona y a Sharky para entrar al estadio? Ay, no tanto, Paco. Mm. ¡Mira, Paco! Ya solucioné todo. ¿Ah, sí? Alejamos a Cardona de la puerta con una torta de zanahoria de la abuela, ¿sí? sí. Mientras tanto, tú vas a dejar un rastro de lechón que Sharky va a seguir, ¿sí? Ya que la puerta esté libre, nos vemos ahí. Pasamos los láseres Antifuaco y Paco que Cardona instaló. Ajá. Y por último, nos disfrazamos de adulto para pasar por el escáner sin ser detectados. Y así de fácil estaremos dentro del estadio. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hermano, no lo puedo creer. ¡Funcionó el plan! es muy pesado. ¡Hermano vencerás! ¡Ey! ¿Estás listo, hermano? Un segundo, guarde un poco de lechón para mí. Déjame darle un mordisquito rápido. Está buenísimo. Paco y Paco, vengan para acá. Esa loza la dejan muy bien lavada. A ver si dejan de andar molestando al pobrecito de Guardia Cardona. Venga, venga. Ese olor a lechona viene de aquí. apostamos por la lechona en un patito rápido, que. Okay? ¡Sí! Primero la losa.